Hombres, La licenciada Ivania del Socorro Rodríguez Alvarado, enfermera fisioterapeuta. ¿Sobre qué importante es el diálogo? Bueno, en primer lugar, todo diálogo tiene un fin, ¿verdad? El objetivo es de llegar a un acuerdo siempre en beneficio del pueblo. El diálogo es importantísimo de ambas partes. Sobre todo que actúen con sabiduría e inteligencia para saber todo lo que le corresponde y lo que le beneficia al pueblo. Tienen que pensar solo los proyectos están bien, las jerarquías pues hay que saberlo trabajar. Siempre pensando en el pueblo, todos los sectores tienen derechos, todos los sectores también tenemos obligaciones, siempre y cuando así se trabaje con un acuerdo. Este diálogo, se espera, este diálogo es la esperanza del pueblo. madre? Daisy del Socorro Silva, ama de casa. Bueno, yo soy este, devota de la Virgen María, como lo es nuestro comandante Dení. Y se la estoy ofreciendo porque, porque el último diálogo que se lleve aquí en Nicaragua sea de beneficio para nosotros, los nicaragüenses. Porque tu nombre. Estoy en tu Rodríguez Alvarado. ¿Qué edad tenés? 13 años. El diálogo es algo importante para poder llegar a un acuerdo y que en Nicaragua se, este, se establezca la paz, paz. Estos tranques no ayudan en nada, ya que están impidiendo que la base fundamental de nuestra familia no esté trayendo lo suficiente para poder este, comer y poder mantenerlo. Este, lo, por ejemplo, en estos tranques mi mamá no ha podido ir a trabajar, por lo cual... A usted se le dificulta poder pagar mis estudios y poder darnos el pan de cada día. ¿Tu nombre? Normelena Moreno. Cuénteme. Yo vendo hot dog y chicha. Cuénteme. ¿A vendí? Sí, gracias a Dios ahí me he dejado de, de peicar un poquito como dicen. <risa> Cuénteme, doña este norma. este para usted qué importante el diálogo. ¿no? Para que se compre? A todo esto porque hay, nunca van a llegar a un acuerdo y van a seguir más muertos, ni muertos. y muertos no y no hay trabajo todo está malo las personas que trabajamos ha ido malo en el trabajo y los que tienen de los que son dependientes de su trabajo también están sin trabajar y el que depende de su trabajo le está yendo mal en el negocio todo esto está parejo